Muy, pero muy buenas tardes, los amigos de Grande Premio. Soy Esteban Nieto y les doy la bienvenida a la primera edición del programa Pado GP en Español, primer programa de Grande Premio en Español, la división en español de Grande Premio. Ahora vamos a hablar de la Fórmula 1 y también de todas las noticias del automovilismo a partir de este, esta primera edición de este programa. Procedo entonces a darle la bienvenida a mis compañeros Dulas Rocha y Erika Luch. Buenas tardes, Ceri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, eh, Douglas? Hola, hola Esteban, hola Eric. hola a toda nuestra audiencia. Un, un gusto arrancar con este proyecto y después de, de un GP de Mónaco, que claro, es tradicional de la Fórmula 1. Bien, eh, bueno. Les comentamos a todos eh, nuestros seguidores que están participando de este programa por las redes sociales. Pueden hacerlo mediante el hashtag eh, PagoGPS en Twitter y Facebook. Y a través de los comentarios en el YouTube de Grande Premio, donde pueden dejar sus mensajes, preguntas y sugerencias a nosotros tres. A partir de la semana que viene vamos a estar desde el canal de Grande Premio en Español. Así que los invitamos a suscribirse, a seguir nuestros contenidos y que también conozcan un poco más de este proyecto que inauguramos el año pasado, que es el grande premio en español. Bueno, procedemos a iniciar con nuestro primer programa, con nuestro primer tema, la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco, tercera victoria de la Fórmula 1 para el mexicano y la cuarta consecutiva para Red Bull en el campeonato. Un fin de semana que parecía a pedir del Ferrari, con, eh, con Charles Leclerc siendo el más veloz en los primeros entrenamientos del viernes y también llevándose la pole position y también con los dos primeros autos, eh, la primera fila alargada para el G después de Mónaco. Sin embargo, eh, en medio de una eh, jornada muy lluviosa, por lo menos en lo que fue el inicio de la carrera, eh, terminó resultando en un desastre para Ferrari, que no solamente pudo obtener un podio con Carlos Sáenz en el segundo lugar y un cuarto puesto de Charles Leclerc y también entregándole en mandesca la victoria a Sergio Pérez, ¿no? Como decíamos, la tercera victoria eh, en la carrera de Mexicano, después de la que logró en Zaquir 2020 y después en Macú, en el año 2021. En el clasificador, como decíamos, Carlos Sánchez terminó segundo y tercero, Max Verstappen. Bueno, iniciando un poquito el debate eh, con mis compañeros, eh, ¿qué les parece? Eh, si querés comentar primero vos, Eric. Eh, Red Bull, ¿está mejor preparado que Ferrari para apilar el campeonato de Fórmula 1? Bueno, yo creo que quedó evidente en estas últimas carreras, ¿no? Eh, esta victoria de, de Checo Pérez realmente pues, ya fue toda una sorpresa y realmente la temporada sí que puede ser difícil para, para Ferrari en el sentido que Red Bull ya viene de una temporada 2021 en la que luchó por el título con Mercedes, con un equipo tan poderoso con, como Mercedes durante mucho tiempo y entonces seguramente llega con, bueno, esas virtudes, esa preparación, esas, esa organización de saber de llevar una larga temporada como va a ser esta y realmente tiene los medios, tiene el, el equipo, tiene todas las personas necesarias para, para hacer eso. Eh, Ferrari sí que es cierto que Tiende a tener pequeños errores que acaban perjudicándole y después de cara a los campeonatos puede ser una pérdida de puntos muy importante. Eh, aquí en Mónaco realmente fue el mejor ejemplo, un fallo de estrategia cuando tenían a los dos pilotos en las dos primeras posiciones. Era en un circuito como Mónaco que es tan difícil adelantar, que la clasificación es tan importante. Tener los dos pilotos al frente era prácticamente ya solo mantenerse ahí. Y bueno, fue un poco un descalabro, ¿no? Eh, con esa lluvia, esa estrategia y realmente, pues, pues sí, podríamos decir que, que Ferrari está en ese sentido un poco atrás. Tienen el potencial, tienen el coche, tienen la velocidad, pero sí que a lo mejor les falta un poco esa gestión ganadora, ese, ese, esa esencia de equipo ganador que hace tanto tiempo, eh, atrás, tiempo atrás sí que tenían, sí con esos años de Schumacher, después con Raikkonen pero que yo creo que se ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años con tanto, tantas decepciones y con tantos títulos perdidos, ¿no? Sí, sí, exactamente, estoy, estoy de acuerdo con vos. Bueno, eh, Dulas, ¿qué puedes ahí comentarnos? ¿Cómo viste en tu visión esta victoria de Pérez? Y si ves realmente también si, si Red Bull está más preparada que Ferrari. Sí, eso para mí está claro, Esteban. Eh, Ferrari, no sé, parece que se olvidó de cómo... Eh, lucha por el campeonato porque Red Bull está muy atenta, reacciona, tiene estrategia. Ferrari ayer me pareció que estaba como esperando a ver lo que pasa, si, si Red Bull cambia también cambio los neumáticos sino porque por ejemplo fa, eh, falló en el momento de, de cambiar los neumáticos de sus dos pilotos a, al mismo tiempo y, y, y Leclerc perdió tiempo. Después dijo a Leclerc ah, vamos a cambiar eh, de nuevo y viene, no viene, eh, va a, a, a parar a cambiar el, el, los neumáticos otra vez o no. Y vimos, hoy escuchamos palabrotas de, de, de Leclerc en, en el radio, todo un lío que... No sé, es algo de un, de un equipo mediano, de un equipo, no de Ferrari, no, no, también de, no sé, en Mercedes no puede pasar, en Red Bull tampoco, McLaren y Ferrari. Así que eh, en un campeonato tan ajustado, con, porque Ferrari en un momento pareció la gran favorita, pero ahora vemos que, que, que no, que, que, que está muy ajustada con Red Bull. Y en un circuito como Mónaco, que parecía más favorable a Ferrari, no pueden dejar puntos, no puede eh, el, el gran eh, rival ganar la carrera, eso no, no puede pasar, y Red Bull por, por su parte, eh, estoy totalmente de, de acuerdo a, a, a Eric, que está muy lista, muy, y en mi visión, en este momento, es la favorita, claro, es eh, un año largo, son en total 22 carreras, eh, tuvimos solo 7 hasta ahora, así que no sé, hay, hay tiempo, pero Ferrari tiene que, que despertar. Estoy de acuerdo también con, con lo que me comentas Douglas, y, y rescato una, una cuestión, ¿no? vos habías dicho que, que era un, un equipo de mitad de pelotón Ferrari, yo siento por ahí que, que Ferrari se encontró un poco de repente que está peleando un campeonato cuando la, en 2020 estaba muy atrás, en 2021 había amagado por ahí a había logrado dos polposillos, justamente con Leclerc en Mónaco, después también en Azerbaiyán, y de repente se dio cuenta que lidera el campeonato después de aquel, aquel muy buen inicio que había tenido en Bahrein, y como que todavía no cae que está peleando un campeonato y se encuentra con Red Bull, que es un equipo que ya está eh, muy a tono con el tema, después de haber peleado con Mercedes, donde también justamente había trabajado muy bien eh, la estrategia, enfrentándose con Mercedes en 2021, y que bueno aprovechando de la experiencia justamente para imponerse eh, frente a Ferrari en este campeonato, ¿no? Si, si está tan de acuerdo? Sí, porque para mí me parece que Red Bull es siempre el equipo del error mínimo. Están siempre muy listos, no, casi no no no hay errores en, en cambios de neumáticos. Eh, están siempre atentos a las estrategias y Ferrari, no sé en los últimos años me parece que está como Dormida, solo, no sé, reaccionando y a veces reaccionando mal. No sé, tienen, tienen que, que volver, hay que volver eh, a la mentalidad ganadora que tenía, no sé, eh, eh, años atrás. Sí, exactamente. Y bueno, eh, siguiendo un poquito con el tema de Red Bull, antes, antes de meternos, eh, sobre todo con Ferrari, que es el tema de nuestro, de nuestro segundo tema del programa de hoy. Eh, esta victoria abre el juego para que Sergio Pérez pueda apelar el campeonato de Fórmula 1 Contra su compañero de equipo, no se tapen? ¿Qué es lo que, que piensan, chicos? Bueno, yo creo realmente... Es una cuestión difícil, ¿no? A día de hoy, si mirásemos a día de hoy la, la clasificación de, de pilotos Podemos ver claramente que sí Venimos de una victoria fenomenal de Checo Pérez un, un piloto que, bueno, yo creo que se ha convertido en el primero, a lo mejor con Daniel Ricciardo en esos años de, de 2016 a 2018, pero es el primer piloto de, de mucho tiempo que le planta cara a Max Verstappen con el mismo coche. Eso ya es un mérito bastante grande. Sí que yo creo que la gente, bueno, cuando vieron que Sergio Pérez fichaba por, por Red Bull, había esa sensación de, bueno, un escudero un poco mayor... Pero realmente yo creo que Checo Pérez nunca había tenido la oportunidad real de demostrar su valía, su, su talento. Sí que el año pasado estuvo un año de adaptación y por eso lo vimos siempre atrás de, de Verstappen, pero yo siempre he creído desde sus inicios en 2011-2012, eh, esos años con India, con Sauber, hizo grandes actuaciones dignas de un, bueno, un joven pues, talentoso que, que prometía, ¿no? como hoy podría prometer George Russell, Lando Norris y compañía, y realmente siempre se quedó atascado en esa tabla media, con unos coches medianos, y seguramente es el primer año, ya con una adaptación al equipo Red Bull, que le podemos ver dar ese salto de, de calidad, podemos ver de luchar por victorias, incluso por ese campeonato, así que será interesante ver sobre todo ese, esa evolución que puede hacer el piloto mexicano a lo largo del año. Eh, yo creo que la reacción está llegando a tiempo, eh, hablábamos en, en muchas otras veces sobre Carlos Sainz, ¿no? de eh, necesito una reacción para estar a la altura de Charles Leclerc y luchar por el título, pues la de Checo Pérez yo creo que ha llegado ya, ha llegado aquí en Mónaco, ha sido como un golpe de autoridad, es decir, aquí estoy, pasó lo de Barcelona, que realmente bueno ya fue criticado, ya ha, tenido mucha, ha traído mucha cola ¿no? eh, esas órdenes de equipo de Red Bull, pero veremos cómo gestionan ahora Red Bull si Checo Pérez consigue estar a la altura de Max Verstappen o incluso por delante, ¿no? Este fin de semana hemos podido ver cómo ha estado prácticamente en todas las sesiones de libres, en clasificación y finalmente en carrera para ganar. Es un paso adelante, está solo 15 puntos por detrás de Verstappen en el campeonato y yo creo que si, si, con, si consigue mantener este, este buen nivel, esta buena forma de, de pilotar, de, de estar arriba sin duda va a ser un protagonista más que añadir a este campeonato, y sobre todo un dolor de cabeza más para, para que el equipo Red Bull sepa cómo gestionar esa rivalidad, ¿no? De hecho, no sé, porque para mí eh, Verstappen es como el, deño, el dueño de la casa. Es da las los órdenes y, y está, el equipo está todo... Eh, una mirada hacia, hacia Verstappen. Eh, me me acuerda, eh, me, me hace eh, eh, recordar eh, los tiempos de Schumacher en Ferrari porque el único que, que, que, que, que pudo eh, luchar por el campeonato fue Edir Irvine en 1999 99 porque Schumacher eh, se chocó en Silverstone y quedó fuera del campeonato, volvió eh, se, no me acuerdo creo que en los dos últimos las dos últimas carreras creo y ya no había que, que hacer y, y, y así eh, Irvine tenía los puntos y el equipo para para, para él porque no sé eh, solo se pasa eso con con, con con si pasa con Verstappen o si queda no sé fuera de de pódium de, de, de victorias eh, pero creo que no creo que eh, eh, la situación de, de, de ayer, de este fin de semana, de Pérez, adelante de, de Verstappen, no va a pasar siempre. Así que creo que el equipo, claro, va a seguir eh, como Verstappen, primer piloto, primera opción, y, y, y Chaco Pérez más como un escudero, pero al mismo tiempo es importante que, que sume puntos, que, que sume puntos, que porque Red Bull... Eh, está eh, luchando por el campeonato de, de, de, de constructores que no viene desde 2013 es un, un, un, un, un nuevo un, un sueño de, de Red Bull así que claro quiere que, que, que, que Pérez sume o máximo, pero creo que hay, a, aún siguen por, por Verstappen en, en el campeonato de pilotos Bueno, yo creo que que depende mucho cómo va a ir la, la situación de Ferrari en las próximas carreras, ¿no? Me parece que todavía existe esa, ese dilema por parte de Red Bull, porque todavía siente que, que Ferrari es más eh, consist, no es consistente, ¿no? tiene, tiene mejor auto eh, en algunos circuitos, y, y si deja vía libre para que peleen los dos pilotos, eh, se van a terminar quitando puntos entre sí, y puede aparecer ahí un tercero en discordia, como pasó como acá en, en aquel 2007, donde Kim McRae con el salió campeón después de que Alonso y Hamilton se sacaran puntos. Pero, pero me parece que, bueno, en una situación normal, obviamente me parece que Bertappen tiene la, la, la mayor posibilidad ¿no? de, de, de, de liderar el equipo, y bueno, Creo que conductivamente también ahí están un paso adelante que, que, que Sergio Pérez, pero bueno, igualmente me parece que es una cuestión que, que no, no terminó de definir todavía Red Bull. Sí, yo creo que va a esperar un par de carreras más para, para ver cómo continúa el año de Ferrari y bueno, ver si definitivamente deja vía libre para que, para que pueda luchar por el campeonato o simplemente trata de asegurar el campeonato dándole el uno nuevamente a Max Verstappen en esta temporada, ¿no? Sí, yo realmente estoy con vosotros, ¿no? Que realmente Verstappen está un paso por delante. Eh, eso quedó más que evidenciado los años anteriores. Pero yo sí que creo que Verstappen también eh, nunca se ha visto en una situación de tener un compañero que diga no puede superar en alguna carrera, él siempre ha estado un paso por delante prácticamente de todos sus compañeros. También hay que ver cómo gestiona eso, ¿no? Porque recordemos que Verstappen es un piloto agresivo, muy nervioso, y a veces esa falta de paciencia puede jugar malas pasadas, ¿no? Y, bueno, un campeonato muy reñido, donde no van a luchar, yo creo, entre los dos pilotos de Red Bull, sino que tenemos también ese factor Ferrari ahí a un lado, también hay que ver cómo gestiona cada piloto esa situación, cómo lo gestiona Red Bull. Ayer mismo Christian Horner decía, ¿no? Están los dos en la lucha por el título. Veremos, ¿no? Porque la primera prueba de ello fue en Barcelona y dieron vía libre a Verstappen. Entonces, yo creo que tendremos que esperar unas carreras para ver cómo se gestiona eso en Red Bull y sobre todo esperar también si sigue ese Sergio Pérez tan arriba, tan enchufado, por así decirlo, ¿no? Un fire de, de estar tan, tan, bueno, luchando por, por victorias incluso, que es algo que no estamos acostumbrados. Y a ver si, si eso continúa, quién sabe, ¿no? Bien. Bueno, eh, le damos la bienvenida también a, a la gente que nos está acompañando en, esta, en este nuevo programa. Y, bueno, vamos pasando al, al segundo tema, que es eh, Ferrari. Bueno, obviamente vamos a hacer foco un poco más eh, sobre la carrera de la escudería italiana en Mónaco y una actuación olvidable ¿no? para, para una escudería que llegó realmente muy bien a, a Mónaco, eh, que había tenido muy buen eh, trabajo el día viernes con Leclerc liderando los tantos de entrenamientos. Después también eh, con Charles Leclerc siendo el, el Poleman y Larando con nosotros en primera fila. Pero bueno, eh, por aquel programa de estrategia. Eh, llamándolo prácticamente dos veces eh, a Charles Leclerc que muy, muy poca vuelta de diferencia perdió mucho tiempo eh, al volver a la pista eh, el Monegasco y terminó quinto eh, cuando volvió a la pista y después retornó a la cuarta posición después de que Landon Norris también pasara por, por los boxes bueno, Leclerc terminó muy enojado con el equipo eh, con ese cuarto puesto y después Carlos Sainz pudo alcanzar un segundo puesto eh, chicos, eh, a ver, ¿cómo puede impactar este resultado tanto las aspiraciones de Charles Leclerc como las de Carlos Sainz en, este, en, este temporada, en esta temporada 2022 de Fórmula 1? Bueno, realmente sí que es cierto, ¿no? Que veíamos como, como Ferrari era, parecía el favorito, ¿no? Eh, se vio en clasificación, se vio durante los entrenamientos libres, parecían estar un pasito por delante en cuanto a rendimiento, ¿no? A velocidad y más en un circuito donde la clasificación es tan importante. Es que lo, lo tenían prácticamente hecho, ¿no? Habían colocado esos dos, esos dos pilotos en primera fila con un Charles Leclerc que parecía imbatible durante todo el fin de semana. Estaba un paso por delante, al menos en ritmo a una vuelta. Y, bueno, eh, fue eso que hemos comentado antes, ¿no? Un, errores un tanto estúpidos, un tanto eh, infantiles, por así decirlo, un poco de, de, de equipo de mitad de tabla, como, como decíamos antes, y que realmente, bueno, les dejó con un sabor muy, muy malo, ¿no? Realmente Leclerc, esa doble parada, yo creo que fue un poco una confusión, ¿no? Eh, ellos tenían, yo creo, la intención de copiar la estrategia de, de Red Bull, de poner intermedios y luego seguir con, con blandos. Pero ese, ese, ese Team Radio, con, esa radio con, con Carlos Sainz, en el que el propio piloto dice, no, vamos a esperar, vamos a, a pasar de, de neumáticos de lluvia a los de Seco directamente, yo creo que hizo entrar en duda al equipo qué hacer, qué no hacer. Quisieron asegurar a Charles Leclerc para, bueno, colocar los intermedios y seguir la misma estrategia de Red Bull, pero no contaban con que Checo Pérez ya venía volando por detrás y le acabó superando. Y ya después, cuando vieron que la pista se estaba secando ¿no? y ya quisieron copiar la estrategia de, de Carlos Sainz, con Sainz salió bien, realmente parecía la estrategia ganadora, parecía pues, un golpe de suerte de, de, del piloto madrileño y realmente fue una decepción. ¿no? El mismo piloto lo dijo, Sainz lo dijo al final de la carrera, ese Williams doblado, que se encontró nada más salir de boxes, eh, le hizo perder un tiempo valioso que acabó con, con sus aspiraciones a, a esa primera victoria en la Fórmula 1 y dejó a Checo Pérez, pues cuando hizo el cambio, por delante. Eh, la doble parada también a Leclerc la, le perjudicó aún más, lo dejó detrás de Verstappen, que realmente yo creo que era, si ya no ganamos hoy, al menos quedar por delante del principal rival por el título y realmente eh, fue un poco... Mala suerte junto al desastre estratégico, ¿no? Mala suerte porque yo creo que con la estrategia de Sainz realmente sí que tenían opciones reales a ganar, eh, todo indicaba que, que Sainz saldría por delante y, y sí que es una lástima, ¿no? Ese, ese Williams que se coló ahí bloqueando un poco al piloto madrileño y que acabó dándole la, la victoria a, a Checo Pérez y después, bueno, esas vueltas finales en las que ya realmente no se puede hacer nada, ¿no? Mónaco también, un tema que yo creo que hablaremos más adelante, pero... Eh, no se puede adelantar y quedó más que visto en este Gran Premio, porque incluso intentándolo, más en condiciones medio mixtas, eh, los pilotos sufrían con un riesgo enorme de, de acabar contra las protecciones. Bien, yo, eh, como había dicho, pienso que, que Ferrari tiene que, que, que despertar y, y a Chef quedó, quedó muy claro que, que no está lista y. y no solo con, con Leclerc también con, con, con Sainz porque ah, Sainz eh, no ganó la carrera porque, porque eh, quedó eh, como ah, detrás de Williams pero también eh, eh, una indecisión de ah eh, cambiamos los neumáticos ahora o no cambiamos por intermedios o ya vamos a, a slicks eso es algo como eh, trivial, muy común es eh, eh, eh, básico de la Fórmula 1, de, de estrategia y no sé, eh, eso y, y me parece que Ferrari está usando este eh, arranque de, de campeonato como un, un laboratorio y no es momento de laboratorio es momento de, de luchar por el título no sé si, si en 2023 va a haber o, o otra posibilidad, este año tienen eh, el mejor coche junto a, a, a Red Bull Así que no pueden desperdiciar esta oportunidad. Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, me parece que, que Ferrari tiene que hacer un reemplateo interno de, de mejorar un poco lo que son sus estrategias. Está claro que obviamente cuando, cuando lleve, y también incluso en Buena, pues es muy difícil eh, establecer eh, una estrategia certera, ¿no? Obviamente Red Bull... Eh, tuvo o esa muy buena idea de, de llevar a, a Pérez a, a, a, a poner esos neumatos in, intermedios. Seguramente eh, utilizaron a Gale, que lo había puesto antes también como un laboratorio para ver si el auto respondía bien. Me parece que eso fue fundamental como para tener una buena, una buena idea de cómo establecer eh, una buena estrategia de carrera, ¿no? Pero se ve que eh, todavía a Ferrari eh, le está costando un poco... Eh, tener un poco más de, de experiencia, ¿no? De viveza en, en poder eh, en lograr eh, una buena estrategia y, y no caer en estos errores que, que son vitales en la lucha del campeonato. Bueno, y también hablar un poquito de la mala suerte, aunque no sé mala suerte, pero realmente fue eh, muy malo. Bueno, ver a la Tifi eh, sabiendo que tenía la bandera azul de, para tener que dejar de lugar a, a un auto que... Que, que estaba saliendo de boxes, que era el, una, una Ferrari, y darle un, el paso y no estar en eh, medio circuito ahí adelante estorbando, ¿no? Obviamente cuando un rezagado estorba a un, a un auto que está eh, liderando la carrera, es, es una cuestión que la dirección de carrera tiene que actuar y esta vez no, no actuó, ¿no? Así que bueno, eh, hablando un poco también, ¿no?, de, de lo que es eh, eh, la TIFI y algunas eh, actuaciones algo de decepcionantes, eh, podemos hablar un poquito sobre lo que fue la actuación de Daniel Richardo y Schuchmacher, ¿no? Hay dos pilotos que, que tuvieron incidentes eh, a lo largo de los fines de semana de Mónaco, eh, Daniel Richardo muy cuestionado después de, de que le quitaron un poco de apoyo el CEO de McLaren, Zach Brown, dijo que, que estaba eh, realmente eh, contento con, el, con el, la labor de del australiano, y bueno, después eh, eh, un poco incómodo, ¿no?, por estar muy atrás de, de los que son los últimos resultados de Lando Norris y de Richardo, que sigue sin poder puntuar eh, esta vez en el GP de Mónaco, y bueno, y hablando un poquito también de Mick Schumacher, que eh, sigue un montón de la Fórmula 1, de rompedor de autos, eh, con este accidente que tuvo este, durante el domingo, en el que su Haas literalmente se partió en dos, eh, no, es muy, no es para nada apropiada. En Una fórmula 1 que cada vez más te está privilegiando el presupuesto, el techo de gastos, y una, un accidente que, que no es nada, para nada favorable en una escudería como Haas que después de, de que Nikita Mazepin abandonara el equipo y existiera ahí sí. ese problema judicial que hay en el medio, es una, una cuestión eh, da un interrogante, ¿no? Cómo es que, que el equipo puede continuar subsistiendo sin un aporte económico como el que tenía el año pasado con el piloto ruso, ¿no? Así que, bueno, vamos a obtener un poquito este tema. Eh, ¿Cómo se presenta el futuro eh, para Daniel Richardo y, y, y para Mick Schumacher? Eh, a ver, Eric, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de estos pilotos? Bueno, minutos? sí, realmente... Yo estoy un poco decepcionado con ambos, a nivel personal de eso ya, pero realmente son dos pilotos que han demostrado tener potencial en alguno de, de sus momentos eh, en su carrera. Eh, Nick Schumacher seguramente más para la Fórmula 2 ¿no? y la Fórmula 3 cuando bueno, ganó los campeonatos y realmente se le veía como una joven promesa. Y el año pasado no lo podemos llegar a comparar con Nikita Mazepin, un coche que solo daba para luchar entre ellos dos. Eh, todos sabíamos que prácticamente cualquier piloto puede ganar a de Vardypil. Entonces, realmente este año es un poco la decepción, ¿no? Eh, ver cómo Kevin Magnussen, en ciertas carreras que el coche ha funcionado bien, ha estado ahí, ha puesto el coche en los puntos. Y estamos viendo a Meysumager, que no sé si es uno de estos pilotos que están atravesando una adaptación ¿no? a estos nuevos monoplazas, a la forma de pilotarlos, a la forma de... Eh, y, adaptar un poco el estilo de pilotaje o pues realmente estamos viendo el verdadero Schumacher, Es la pregunta que, que yo me hago, ¿no? Eh, pero es, es, es una, un poco frustrante, ¿no? Esperar unas expectativas tan altas de un piloto y que realmente eso está, está llevando disgustos gustos al equipo Haas. Eh, este accidente, sí que, bueno, eh, estaban unas condiciones mixtas, eh, fue un accidente un poco raro, ¿no? Como perdió la trasera de ese coche y prácticamente cómo se destruyó en, en pedazos, pero realmente es eso, ¿no? Un poco la misma tendencia, carrera tras carrera, en, con Daniel Ricciardo, es también lo mismo, Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 sí que ha demostrado tener potencial para ganar, también tenido potencial para incluso haber luchado por campeonatos del mundo, ¿no? Si a, a día de hoy estuviese pues, en Red Bull o en Ferrari estoy seguro que estaría ahí, ahí adelante, pero sí que se está viendo que en un equipo bueno, de mitad de tabla en un equipo con dificultades para estar arriba, como McLaren, pues no está sacando ese, ese impulso. También mentalmente, yo creo que estos años le están, le están haciendo daño. El irse de Red Bull y acabar ganando en el campeonato, eh, yo creo que es un poco también un factor mental que, que está debilitando al piloto y la adaptación a un coche y un equipo que se está viendo que, que no funciona este está viendo que igual el futuro está lejos de McLaren, porque ya solo con el accidente que tuvo Ricciardo en los libres, el ingeniero le pregunté antes por el coche que por el propio piloto, ya es un, es un señal de que algo ah, no bueno, funciona, hay rumores también de que la relación McLaren-Ricciardo no está, no está en, en tono, y seguramente, no sé si tiene espacio en otro equipo en la Fórmula 1, ojalá que sí, porque talento hay, solo falta que lo vuelva a demostrar, pero sí que es cierto que el futuro, especialmente en el caso de Ricardo, más que en el de Schumacher, está un poco oscuro a día de hoy. Yo, eh, esa parte de, de Ricardo para mí está muy, como Eric dijo, en el mental, porque ya mostró talento, pero en dos años de, de Renault. Eh, el primer año ha sido muy malo, el segundo logró podium, todo aquel tema de, de apuesta, de tatuaje y todo, pero en McLaren el primer año fue muy malo y ahora es, creo que está peor, no sé, y no sé, me parece que eh, está muy preocupado de ser ese tipo buena onda que a la gente le gusta eh, en Netflix, en Drive to Survive. Hace como un tremendo, tiene un tremendo éxito, pero en pista se olvidó, eh, su cabeza no sé, está al otro lado. Tiene que volver a, a concentrarse y también un tema ese de, de contrato, porque el contrato va hasta 2023, pero eh, dicen que hay un, como una cláusula de, de desempeño que puede salir eh, aún este año y por desempeño no queda porque está muy mal los resultados de de norris son incomparables y, y no sé eh, la gente de mclaren para mí todo es una apuesta una apuesta o apuestan por el que, que ricardo vuelva a ser el piloto que fue, o apuestan por la gente de, no sé, Colton Herta, Pato Owa, o alguien que ya está en, en, en la grilla, eh, no sé, no hay, no hay seguridad en, en nada para McLaren, para el eh, compañero de, de Norris. Y a mí que, no sé, eh, en Fórmula 1 hoy hay como una fila que eh, están en las academias, Ferrari tiene su academia, Mercedes tiene la suya, eh, Red Bull, así que no sé, a, apuestan más por los pilotos de sus academias que por pilotos de otro lado. No sé, eh, un piloto para, para entrar en Fórmula 1 hoy eh, o tiene que estar en estas academias o tiene que pilotar, no sé, formidablemente, porque, eh, no sé, está, está difícil. No sé, la gente de Brasil habla mucho de, de Felipe Drugovic, que ahora es eh, líder de, de Fórmula 2 y ah, muestra talento, pero no hay, no hay cupo para él en Fórmula 1. Por eso, porque hay, no sé, Mick Schumacher, en un momento que no era Mick, eh, Ferrari que eh, quería un, un lugar, a uh, Giovinazzi, siempre Ferrari, eh, Red Bull y Mercedes están buscando eh, cupos para sus pilotos de sus academias. Entonces, la gente como Pato, como Drogovic, tienen bastantes dificultades para, para lograr, porque... Eh, la Fórmula 1 es muy chica, Pienso, son 20, 20 plazas. Así que, no sé, Mike Schumacher para mí, no sé, no tiene, tiene un gran eh, apellido, eh, tiene su formación en Ferrari, para, para mí no es piloto para para Fórmula 1. Sí, realmente, yo creo que tiene razón, y, y especialmente en el caso de Daniel Ricciardo, McLaren tiene pilotos por ahí, tiene su, su, sus pilotos, y será difícil verlo continuar, ¿no? Incluso esos pilotos de la IndyCar que están ahí a la espera eh, de ver qué pasa en Fórmula 1, como era el caso de Pato Uar, pues eh, realmente aún ponían un poco más de incertidumbre, ¿no? Aparte de que eh, McLaren es un equipo que con Lando la Norris ya se vio que puede confiar en el, en el futuro. Y ahí. Leyendo los comentarios de, de, de nuestro público, me ha, hecho gracia, me ha parecido curioso el comentario de, de Marcos Daniel que nos preguntaba, Ricardo, ¿termina la temporada o se va antes? Y ahí os planteo yo a vosotros la pregunta, ¿podemos ver realmente Ricardo irse antes de que termine la temporada presente o van a esperar al menos a, a terminar 2022? ¿Cómo lo veis, chicos? Bueno. Eh, me parece que es la pregunta que se debe hacer, McLaren, la pregunta que se debe hacer Richardo, ¿no? Porque si bien, el, obviamente, el contrato termina el año que viene, es muy difícil para un piloto poder estar en un, en un equipo donde no es querido, donde no sabe que no va a tener la mejor herramienta porque, obviamente, McLaren va a confiar más en el Norris para lograr resultados, Así que me parece que es muy, muy difícil, es una, un dilema que debe tener Richardo. Eh, yo creo que él tiene ganas de continuar un año más en Fórmula 1, lo ha, lo ha comentado, que, que su contrato vence el que viene, y no tiene eh, ninguna intención de, de abandonar el equipo, pero hay que ver cómo traer esa presión, ¿no? De, de acá a fin de campeonato, si la cuestión no mejora, si realmente vale la pena ser un año más en, en la categoría, sabiendo que que, que no va a tener el mejor auto y, ni que tampoco tiene lo mejor para dar. Y que, bueno, también hay un mundo, ¿no? Después eh, que no, no se acaba el autogonismo en la Fórmula 1, tiene la posibilidad de, de explorar otras categorías. Por ejemplo, en Mundial Resistencia, eh, la Web va, va a tener muy buena parrilla a partir del año que viene o la llegada de muchos equipos oficiales. Y, bueno, hay varios, varias oportunidades donde Ricard, eh, Richardo puede... Eh, rehacer su carrera, incluso también en la Indy, donde muchos pilotos, por ejemplo, Marcus Ericsson, que no tuvo muy buen paso por la Fórmula 1, eh, ganó el, este fin de semana las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Una, una, una sorpresa, ¿no? Para quien se la Fórmula 1 y veía muchas veces el nivel de Ericsson que se haya consagrado en las 500 millas. Así que eh, es una cuestión que, que hay que seguir en los próximos meses. Y ver realmente cuáles son las intenciones de Richard, si realmente quiere continuar a toda costa de un año más en la Fórmula 1 o si mira un poco más de reojo alguna una oportunidad en alguna otra categoría. Dulaz. Sí, eh, hay que, que recordar que McLaren es muy conservadora con estos movimientos. Zach Brown eh, demoró como 18 meses a, a, a, a criticar a Ricardo y Ricardo ya no sea, merecía las críticas. Con no sé cuatro o cinco meses de, de McLaren, ya, ya se veía que estaba muy por detrás de, de Norris. Así que no sé si, salvo si, si, si pasa algo, un accidente, o si Ricardo decide por sí mismo, yo me voy. Eh, McLaren no, no lo despide antes del, del fin de año, no. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, había también una preguntita más. Eh, ¿De dónde éramos? Bueno, repasando, eh, Eric es de España. Dulas está, es brasileño, pero vive en Montevideo. Y yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina. Bueno, vamos a continuar con el último, el último tema que tenemos para este programa, que es el futuro del Gran Premio de Mónaco. Eh, el jefe de Mónaco entregó una carrera entretenida en 2022, eh, muy, eh, en cierta forma, también por la, la lluvia que complicó mucho la, las opciones de carrera, sobre todo la de Ferrari que terminó también beneficiando a Red Bull, pero uno tiene asegurada su permanencia en 2023. Chicos, ¿qué opinan? ¿Debe ayornarse el circuito de Mónaco a la Fórmula 1 actual? ¿Qué opinan, chicos? Bien, yo. Ah. Eh, incluso eh, hoy, eh, hoy yo. Escribo un, un análisis sobre eso, creo que en unos minutos eh, lo, lo publicamos, y en mi visión el único hilo que, que, que sostiene eh, Mónaco en la Fórmula 1 es la tradición. Es eso, porque si, si pensamos en Fórmula 1 desde el, el principio, en la década de, de 50, eh, Mónaco y, y Silverstone, para mí son los dos, los dos circuitos, los dos etapas más tradicionales, pero no sé, las, las carreras son cada vez más aburridas y con estos, co estos coches que Beto al principio del año eh, los eh, nombró de autobuses, porque son y está muy difícil adelantar, eh, necesita, no sé, una estrategia, algo de, de parada, de, de cambio de neumáticos, o ah, un, una parada más, o una parada menos, y hoy en día incluso la, eh, la, la lluvia, que, que ponía un poco de, de, de condimento a, a las cosas, ya no se puede porque están eh, preocupados con, con la seguridad de los pilotos, Así que no sé y, y al mismo tiempo no hay como una reforma que no sé alargue la, eh, eh, eh, el circuito que, que posibilite un poco más de, de, de para que los pilotos adelanten así que no sé lo que sostiene es eso son los los eh, los balcones eh, la gente con sus champán y, y, y porque para, para como, como carrera, como la emoción de una carrera, ya no tiene, ya, ya, y, y no hace falta. Yo creo que, que hay, hay China a volver a, a, al calendario, el año que viene eh, va a haber el RP de, de Las Vegas, así que hay un montón de, de, de ciudades, de, de, de circuitos que quieren o volver o eh, debutar en uh -huh. Fórmula 1, y Mónaco no sé, para mí, no, que, que se va el año que viene, ya, ya, ya no hace falta. José, ¿y? Bueno, yo siempre, siempre he sido bastante tradicional, siempre he sido muy de la vieja oscura, no por así decirlo, y realmente el, el escenario como tal, Mónaco, el circuito de Mónaco, yo creo que debe permanecer en la Fórmula 1, creo que debe... Eh, ser como algo permanente, pero no a cualquier precio. Y ese precio yo creo que a día de hoy es, es implicar una reforma de lo que viene a ser el trazado. Eh, ha quedado evidente que estos coches tan modernos que, que tenemos ya desde hace años, pero especialmente los de este año, en esta pista no, no se puede hacer nada. Es una carrera más a contrarreloj eh, en clasificación, que, el que, quede primero tiene, que los que quedan adelante tienen todos los números de, de quedarse ahí. Y luego una carrera, es una carrera de supervivencia, eh, sea con lluvia o sea en seco, eh, prácticamente es un, solo se podemos esperar accidentes y una estrategia que te pueda perjudicar o no, te puede hacer un poco bailar de posiciones. Entonces, yo realmente lo que pediría es eso, una reforma. Sé que es, está bastante limitado ¿no? porque son calles de, de una ciudad, no podemos derrumbar edificios para, para hacerla más ancha. Pero sí que, bueno, hacer un estudio, supongo, un arquitecto, unos profesionales, ¿no? Que estudien realmente si se puede, pues, alargar por algún lado, hacer más ancho, o incluso hacer curvas eh, que al menos haya un punto de adelantamiento. Tenemos otros circuitos, ¿no? En el calendario que, que vamos cada año también y se realizan pocos adelantamientos porque no es por espacios, sino porque tipo de curvas o... El tipo de características no hace, no hace que, que, que se permitan esos adelantamientos, pero en Monaco no tiene ni un solo punto para poder pasar eh, prácticamente. Lo vimos como Zu, por ejemplo, o Sainz o otros pilotos intentaron el adelantamiento, Hamilton mismo con Ocon. Es más fácil perder el control del coche y acabar contra la valla que realmente pasar a un piloto y ahí es donde hay ese problema. Yo creo que si consiguieran aún tenido que aplazar un par de años la pista, o sea, el gran premio, pero hacer unas modificaciones en esta pista y al menos, eso, buscar algún punto de adelantamiento yo creo que sería viable, ¿no? El continuar con, con Mónaco en el calendario y realmente eh, lo, lo nuevo, como viene siendo Miami, Las Vegas, los circuitos modernos, está bien, aporta algo a la Fórmula 1 que una esencia diferente, pero también lo tradicional no lo no tenemos que perder y Mónaco es parte de la historia y es algo que se puede continuar manteniendo ¿no? Sí, sí, eh, me parece que, que estoy de acuerdo con ustedes chicos, me parece que es necesario un ayornamiento en Mónaco ya pasó por algunos breves, eh, breves cambios en el dibujo a lo largo de la historia si bien hace mucho tiempo que no no, no se lo cambia pero me parece que es muy importante eh, que que se permita ahí alguna una pequeña extensión del trazado. De hecho, este año tenemos a Orrulla ahí en el en spa que, que pasó por una, por una pequeña reforma. Eso significa que, que no estamos hablando de, de que los circuitos son infalibles. Siempre se puede mejorar. En este caso, bueno, fue el tema de la seguridad. Eh, bueno, también se puede mejorar el espectáculo. En el caso de Mónaco, es cuestión de... De ver y, y bueno, ya, ya sabemos que de, de la parte de Liberty Media, ya Mónaco ya no es ahí la, una cuestión intocable, sino que si tiene que ayornar, sino tiene que, que mejorar y adecuarse a la Fórmula 1 actual. Y, bueno, creo, creo que la ahora la, la carga está del lado de, de los organizadores, ¿no? del de Automóvil Club de Mónaco, para poder hacer las adecuaciones necesarias como para poder eh, hacer de, la, de que la Fórmula 1 no dependa únicamente de la lluvia o de la estrategia de neumáticos para tener una buena carrera y que realmente haya un buen espectáculo, ¿no? Bueno, eh, vamos a hablar un poquito ahí con, con Pedro Prado, que tiene un mensaje para compartiros en portugués. Hola, hola amigos, ¿todo hola. bien? Eh, vamos dar una pausa aquí no la fala en español porque yo no voy a intentar arriscar, <ríe> solo para el pessoal que está assistindo ahí. Eu vou pedir para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal em espanhol. A gente deixou o link nos comentários, é só clicar. Deixa o, o, ativa o sininho para ajudar a gente, sempre que eles postarem vídeo, vai aparecer para vocês. A gente vai fazer o Paddock GP em espanhol toda segunda-feira, agora é, às três horas da tarde. Hoje a gente está estreando no canal 1, porém todos los otros serán en el canal en español, ¿está bien? Eh, entonces, es un placer estar aquí con ustedes. A gente va, toda semana, estar aquí brillando en los canales en español. Entonces, es eso. Un placer, Esteban. Un placer, Douglas y Eric. Estamos juntos. Vamos Muchas gracias, Pedro. Eli, creo que tenemos ahí una pregunta más de un seguidor nuestro, ¿no? ¿Puede ser? Eh, bueno, la última sí que, que era también tocando el tema de, de Ricardo. Eh, realmente lo vi, lo vi interesante también de Marcos Daniel que nos decía que Ricardo en NASCAR indicar eh, lo iba a romper, que ese carisma, ¿no? Que que iba muy bien con la Indy, con la NASCAR y que realmente nunca me había parado a pensar. Y sí que es verdad que esa personalidad de, de Ricardo eh, podría, ¿por qué no? lucir bien, ¿no? En, en Estados Unidos un país que también ese carisma, esa personalidad de los pilotos llama mucho la atención. Sí, sí. totalmente. Estoy... Eh, Ricardo, Ricardo es un éxito en Drive to Survive que es algo eh, hecho para, para el público de, de Estados Unidos. Así que, no sé, tiene talento para quedarse en, en la Fórmula 1. Pero, no sé, no vemos eh, no lo vemos, creo que hace como cuatro años, desde que dejó que, que se fue de, de Red Bull, ya, ya no, no vemos su, su talento, ganó una, una prueba con, con McLaren, el doblete de, de, de Monza, pero fue al azar, algo, una, una carrera como atípica, no sé, en una carrera común, está... Uh, fuera incluso de los puntos no, no, no suma puntos eh, y Norris está ahí siempre cerca del podio no sé, siempre cuando va mal eh, termina octavo séptimo y cuando va bien un poco, un poco mejor, así que no sé para, para, para McLaren ya está como terminado, no sé si para, para la Fórmula 1 bueno eh, pues sí, coincido chicos y eh, muy buena la, la, la idea de, de Marcos Daniel. Realmente, si uno se pone a pensar, por ejemplo, de Román Grosjean, que después de aquel accidente que tuvo en la Fórmula 1, parecía que su carrera automovilística ya iba a abajo, pero bueno, uno lo ve, bueno, si bien tuvo unas 500 millas eh, donde no le fue del todo bien, pero anduvo muy bien el primer año, este año está compitiendo en Andretti, así que bueno, está realmente... Eh, muy, muy bien, eh, así que es una muy buena posibilidad, ¿no? Para, para Richardo, para eh, reacomodar su carrera, y no se imagina? Por ejemplo, pestejando con la leche, la gente también en la sería un show total, ¿no, sí. Richardo? Así que, bueno, vamos a seguir cerrando. Eh, Pedro, podríamos poner la clasificación de, de la Fórmula 1 eh, para ver un poquito cómo quedó el campeonato después de... Y esta carrera, bueno, obviamente ganó Sergio Pérez, segundo Carlos Sainz, tercero Max Verstappen, el podio de Gran Premio de Mónaco, cuarto Charles Leclerc, quinto Russell, sexto Norris, séptimo Alonso, octavo Hamilton, noveno Bottas décimo Vettel, décimo primero Gasly, décimo segundo Con, décimo tercero Richardo, décimo cuarto Stroll, décimo quinto Latifi, décimo sexto Sou, décimo séptimo Y eh, quedaron Habían abandonado eh, Albon, Nick eh, Schumacher, y Magnussen Así que si podemos ver ahora la de campeonato ¿Cómo quedó? Chan, chan Bueno, sí, bueno, no, y... bueno que, que Red Bull realmente Excelente, ¿no? Con 40 puntos que, Con los que cosechó eh, Sergio Pérez Y Max Vertappen eh, Realmente cada vez parece más cerca Esta esta posibilidad de ganar, de ganar el mundo de constructores, incluso después de aquel inicio complicado que estuvieron en Barena abandonando los dos autos. Así que realmente viene mejorando mucho. Viene como una tromba Red Bull eh, en, esta, en este mundo de constructores. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, porque eh, Red Bull eh, siempre tuvo un, un coche rápido este año. El problema estaba en, en la fiabilidad que ahora, a ver la, las próximas carreras, pero parece que ya está solucionado. Vamos a ver, porque eh, siempre cuando, cuando eh, tuvo problemas con, con Verstappen, Verstappen estaba segundo, eh, Pérez también en, en, en la primera carrera, así que eh, siempre están eh, luchando por... La, por la, por la victoria y por podio. Eh, si, si, si eso se mantiene, si la fiabilidad mejora, no sé, yo creo que, que finalmente este sueño del, del Mundial de Constructores se hace realidad. Sí, yo realmente la pregunta que me hago es si Red Bull hubiese empezado con, con un coche fiable y hubiese, hubiese ahorrado ese doble abandono en Bahrein y esa segunda posición que tenía atada y la tercera después con, con, con Pérez, que sí que terminó, en Australia, son muchos puntos que realmente eh, Red Bull ha perdido y que realmente podrían aún haberle distanciado más en, en, en el campeonato de, de, de pilotos y en, el de, y en el de constructores especialmente. Y estamos viendo que, Flor, que se viene reclamando, ¿no? Un Sainz. Que necesita estar a la altura, como está siendo Checo Pérez y Ferrari. Porque yo creo que el coche de Ferrari sí que será un, una lucha de evolución a lo largo de la temporada, pero sí que puede quedarse esta lucha entre Red Bull y Ferrari bastante riñida, y todo se decidirá por pequeños detalles. Las averías, como comentabais, fueron un detalle bastante a tener en cuenta al principio, pero también el rendimiento del segundo piloto, como es en este caso que podemos colocar a Sainz y Pérez, es otro muy fundamental, especialmente para la tabla de constructores de equipos, y ahí es donde puede realmente eh, sacar un beneficio al día de hoy, por lo menos, eh, el equipo Red Bull, ¿no? Claro, ¿no? Eh, muy importante, ¿no? El labor del piloto número 2, hay que recordar aquellos dos eh, eh, los consecutivos que tuvo Sainz, por ejemplo, eh, en Australia y después eh, en Imola, y después eh, Sergio Pérez, que le dio una victoria, y también el eh, 1-2, eh, que hacía muchos años que Red Bull no podía obtener, ¿no? Así que bueno, ahora vamos con cómo quedó ahora sí la clasificación del campeonato, Pedro. Bueno, en la clasificación de pilotos, eh, primero Max Verstappen, eh, 125 puntos, segundo Charles Leclerc, 116, tercero Sergio Pérez, 110 puntos, cuarto George Russell, 84 puntos, quinto Carlos Sainz, 83 Sexto, Lewis Hamilton, 50 puntos. Séptimo, Lando Rolls, 48. Octavo, Valtteri y Botas, 40. Noveno, Esteban, con 30 puntos. Décimo, Kevin Magnussen, con 15 puntos. Los próximos, los, los primeros 15, los primeros 10 del campeonato de la Fórmula 1. Siguiendo, Daniel Richardo, 11 puntos. Décimo segundo, Yuki Sonada, 11 puntos también. Décimo, tercero, Fernando Alonso, con 10 puntos. Décimo cuarto, Basley, con un 6. Décimo quinto, Vettel, con 5. Alex Albon con 3 puntos, décimo séptimo, Lance Stroll con 2 puntos, décimo octavo, Joan Jusso con una unidad, y después Mick Schumacher, Nicolás Latifi y Nico Huck, en el que tuvo nada más dos participaciones cuando reemplazó a Sebastián Metel sin unidades. Así que bueno, ahora vamos con la clasificación de constructores. Eh, Rehul, punt 235 puntos, segundo, Ferrari, 199, tercero, Mercedes, 134 puntos, cuarto, Madera, 59 Quinto Alfa Romeo con 41. Sexto Alpín con 40. Séptimo Alfa Tauri con 17. Octavo Haas con 15. Noveno Aston Martin con 7. Décimo Williams con 3 puntos. Bueno, así viene la clasificación hasta ahora. Viene ahora el Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Quiénes son para ustedes ahí los candidatos para llevarse la carrera de Bakú? Bueno, yo realmente. Eh, eh, hay que ver, ¿no? Hay que esperarse a cómo van a funcionar los equipos. Eh, se ha dado también en, habrá que tener en cuenta también ese, ese rebote que no me quiero imaginar cuando se pongan en esa recta de meta tan larga que tiene Basku eh, encima de un circuito urbano y lo que puede eso originar perfecto, para equipos como para Mercedes y tal, ¿no? Pero yo creo que los favoritos serán Red Bull. Yo creo que en, cuando se trata de, de ir eh, cuando la, la velocidad en recta es, es importante, Red Bull suele sacar una ventaja. Un, me recuerda un poco a Miami, el trazado realmente, de partes, sectores más lentos y sectores más rápidos. Y ya se vio que, bueno, estaban igualados, pero Red Bull al menos en carrera sacó un beneficio. Tal. Así que mi apuesta va a ser para Red Bull y veremos si, si aceptamos o no, no. Sí, si pensamos que, que el trazado de Mónaco estaba más para Ferrari y ganó Red Bull. El trazado de, de Azerbaiyán está como, no sé, 50-50, pero Red Bull se, se, se, parece, no sé, más, más lista para, para concurrir, así que, no sé, mi, hoy, hoy por hoy apostaría en, en, en Verstappen para, para ganar, pero tenemos ahí dos semanas a ver lo que pasa. Sí, estoy de acuerdo. Eh, me parece también, concuerdo con ustedes que, que Red Bull... Puede andar muy bien, sobre todo en esa reta kilométrica que tiene que, tiene Macu, que Bueno, si bien el año pasado le dio algunos problemas a Verstappen con la rotura de un neumático, este año puede reivindicarse y, bueno, debería de lograr no lo que sería la quinta conquistaria consecutiva para Red Bull en este campeonato de Fórmula 1. Bueno, creo que hemos tenido un muy lindo primer programa. Así que, bueno, eh, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Douglas. Muchas gracias, Pedro, ahí atrás, también Rodrigo, por acompañarnos y ayudarnos en, en desarrollar este primer programa. Así que bueno, los esperamos a partir de la semana que viene en nuestro canal de Gran Premio en Español, con más Pado GP eh, en Español, y bueno, seguir conversando de este tema que tanto nos gusta, que es la Fórmula 1 y también el automovilismo. Un saludo grande para todos, un abrazo grande. Perdón.